Amigos de Rincón del Ford, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video este, Bueno, vamos a comenzar Voy a tratar de terminar el piso del lado de, del conductor Ya no falta absolutamente nada este, Así que bueno, muy animado Fíjense la, la gorrita del, del Rincón del Ford Bueno eh, Le fui a cargar oxígeno Me salió 1200 pesos Y hasta el día de hoy vengo gastando eh, Eso He gastado muy poca plata este, Se me oxidó todo, así que bueno, voy a limpiar Recién me quemé con con el removedor que está ahí, no sé si se alcanza a ver, como el removedor en gel se me cayó en la mano y me empezó a quemar todo el ácido, es eh, bastante fuerte, ten mucho cuidado con este me, me dolió una banda así que cuídense este, con, con el tema del removedor me quemó ahí también tengo bastante rojo este así que eh, vamos a empezar Creo que eh, colocar el, el manómetro pero antes de todo eso vamos a hacer el ritual e instalar la sombrilla bueno ahí le mandé sellador de carrocería para soldar la hermosa costura que hice y ahora lo que pretendo hacer hoy es terminar esta parte de acá y ahí falta poco pero creo que es lo más difícil así que vamos a ver qué, qué inventamos bueno, vino un amigo a, a secuestrarme parte de mi tiempo. Necesita una mano con el, con el tema del catalizador. Le sacamos un catalizador al, al Clio. Allá está renegando. Y lo dejamos con la camarita nomás. Porque este, bueno, se ve que algún banana no tenía el piso. Lo dejó hermoso ahí. Así que bueno, vamos a alargar recién ahora que son las la tarde, a veces cansamos de hacer algo igual todo bien, no, no hay drama a ver que era una mano y se la dimos este, corté este pedacito de acá por la som sombra que hace mi cabezota no sé ve nada ahí está y... listo padre, listo acá estoy aplicando el removedor en gel que es más poderoso que la... que cualquier cosa que haya visto me puse los guantes obviamente para manipularlo bien Ahora me lo saqué, estoy tocando solamente el pincel. Pero fíjate, tremendo el químico este. Nada, te saca todo el óxido del toque. Le, doy el eh, le tengo un poco de. un poco de miadito. Pero eh, te aliviana, te ahorra bastante trabajo. Pasa que yo cometí el error de voy a la lata y bueno eh. Amigos, la verdad que ha sido un día un día de mucho mucho calor un día voy a tener el garage mientras tanto hay que seguir la pelea contra, contra el sol que ha estado muy fuerte obviamente he puesto la gorra pero ha estado fuerte fuerte yo que tengo los, los braques me lo han ajustado hace poco y me duele mucho así que por hoy termino temprano. Quería hacer un montón de cosas más, pero me parece que, que no. Ahí les voy a mostrar que es lo que hice. Bueno, gente, casi, casi, casi, casi terminamos el piso. Ahí hice ese parche. Le mandé una banda de sellador de carrocerías. Así que con el sol no, no, se, no se puede apreciar. Ahí está. Disculpe la, la calidad de la imagen. Me falta solamente sellar, también esa parte. Estaríamos listos. Acá abajo también. Eh, sellador y antióxido, antióxido convertidor toda la, la línea del zócalo también, mucho sellador, mucho, mucho, abundante como para que, para que dure un buen par de años más no es nada prolijo, no es lo que busco, yo busco terminarlo algún día <risas> y hacerlo andar este... No, hoy no pude hacer mucho porque bueno, tuve que darle una mano a un amigo, a mi viejo en un montón de cosas y ya, a veces uno tiene que dedicar tiempo también a, a ayudar a las personas, a la familia y bueno, hay cosas a veces más, más importantes que, que lo que estoy haciendo yo. Así que bueno, gente, disculpen eh, que no he podido grabar mucho, que estoy un poco ausente, estoy con muchísimos proyectos, estoy con el tema de las ventas, las gorras que te me está yendo bien ahorra el Ford Falcon así que bueno gente, espero que les haya gustado el video que sepan que este proyecto sigue vivo, estamos a full y nada este, falta muy poco, falta poquísimo un abrazo grande, nos vemos en la próxima chao.